El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Se le conmovían las entrañas al ver el sufrimiento humano. Es una de las frases que más leemos en el Evangelio y una realidad que encontramos en los grandes líderes de la historia. Gente, líderes, personas a las que se les conmovían las entrañas al verse y al encontrarse el sufrimiento humano. Lo que importa es, además de la compasión, el compromiso para solucionar las raíces del sufrimiento, como son la pobreza, la marginación, el desempleo, etc. El marxismo lo ha intentado mejorar el mundo cambiando las estructuras sociales y no lo consiguió. El mundo tecnocrático de hoy quiere mejorar el mundo a base de ciencia y tecnología y no lo está consiguiendo. porque Y la razón profunda es que el inmenso crecimiento tecnológico no está siendo acompañado de un desarrollo humano en valores, en responsabilidad, en conciencia, en solidaridad. Por eso debemos eh, comprometernos en sanar las raíces del, del mal, de esta injusticia, de esta opresión. Esto lo hacemos no solamente lanzando y promoviendo iniciativas eh, de otro tipo de economía, economía más colaborativa, social, eh, economía sostenible, pero también yendo a la base de una educación más integrada, de valores. La indignación que el mundo y los jóvenes, y grandes, gran parte de la sociedad en el mundo de hoy sufre, esta indignación puede servir para un nuevo compromiso. ...y puede ser el principio de una nueva regeneración social. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.